Hoy estamos en alerta naranja hasta las 11 de la noche eh, por, por temporal de mar y en alerta amarilla por precipitaciones intensas que irán en aumento durante el día de mañana en el que estaremos con alerta naranja por precipitaciones durante todo el día. En cuanto a los hace se han tomado las medidas preventivas habituales, eh, con el, bueno, o sea, se van a quitar todos los coches tanto del paseo Salamanca como del paseo Nuevos y se harán. Cierro es para los peatones en las zonas marítimas más sensibles, así como en la acera norte del puente del Cusar, a partir de las 7 de la tarde hasta las 11, donde se espera que el mar azote con mayor fuerza. En cualquier caso, los medios seguirán haciendo seguimiento y todos los medios están activados para poder actuar y aumentar las medidas si así fuera necesario. En cuanto a las precipitaciones intensas, eh, bueno, añarve ya ha hecho eh, resguardo para poder intentar retener el mayor número de litros posibles. Eh, parece ser que mañana va a haber una acumulación bastante importante, pero seguiremos eh, eh, haciendo seguimiento del río para eh, ir tomando las medidas que establece el protocolo. En cualquier caso se ha utilizado el sistema de avisos para avisar a toda la ciudadanía de estos avisos y para que estén a las nuevas informaciones que pueda llegar.